Date la oportunidad de conocer a alguien mejor. Existen personas que van, pero cuando regresan, ya no encuentran espacio en nuestras vidas. Esto no es revancha, ni rencor, solo es tiempo, amor propio. Llega un día en que despiertas y el corazón está en paz. Nada duele, nada rechina, ni molesta. Nada en tu interior grita. Entonces sabes que ya pasó, que volviste a ser de nuevo tú. ¿Lo has sentido alguna vez? Si todavía no, es porque aún no te permites tener la oportunidad de conocer a alguien mejor. Llega un punto en tu vida, que lo mejor es marcharte y alejarte de alguien. A veces por unos segundos, algunos minutos, unos días, o finalmente para siempre. Y es que a veces, tener que soltar a alguien supone uno de los dolores más grandes que existe. Pero seamos honestos, en el fondo somos nosotros los culpables de las ilusiones que decidimos creer, y de formarnos expectativas tan grandes, tan altas, con personas que son tan básicas, y que de buenos amores no comprenden, de buenas y sanas pasiones no entienden, y de amar con verdadero empeño no creen. Yo sé que el error de aquellos que no te valoran, es que crean que serás eterno, pero aún tú, con tanto dolor en el alma, y tanto amor en el pecho, te sabes alejar. Porque los sueños te han explicado, con creces que la vida, es acerca de saber irse, de donde ya no se te quiere más, porque te conozco, sé que eres fuerte. Para estar sola, eres muy sabia, para saber cuándo necesitas ayuda, y eres muy capaz para pedir ayuda cuando lo necesitas. Respira hondo, inspira, ignora y vuelve a vivir. La vida se hizo para disfrutar cada instante, y cuando esos instantes no traen sino quejumbre y dolor a tu vida, quizás ya sea momento de escribir una nueva página en tu libro. Muchas veces te sentirás con las ganas de aferrarte a quien no entiende de tus letras, y que poco comprende las estaciones de tu vida, y qué sé, sé que tus marchitas lágrimas se cansaron, tanto que se agotaron cual río, se seca de tal abandono y contaminación, y que ahora debes ser tú, en vez de ser otra, esa otra que tragó miseria y dolor, al menos para no sentir que había tomado malas decisiones. Pero es que, joder, las malas decisiones son decisiones también, y como quieras las tendrás que tomar. Sí es cierto, tomaste decisiones erradas y erradas cuando decidiste amar a quien te quebró las ilusiones, y las convirtió en carbón quemado, pero es que también tomaste esa decisión pensando que había amor en esas vasijas color turquesa que adornaron tu alma, y llegaste a creer, que vacío no te ibas a quedar pero eso fue lo primero que ocurrió. Tu semblante se hundió en la miseria de la soledad. Una soledad no escogida, pero sí impuesta por la egoísta forma de pensar del otro. Líbrate de tu yugo. Es el preciado tesoro de tu voluntad, que recae en tus ganas de salir adelante, que no te das por vencida, y que ante todo, le plantas un alto a quien lastima tu alma. Esa eres tan fuerte que merece lo mejor que el fruto del viento puede dar, acompañado de las alegres gotas de lluvia, que te recuerdan que por cada gota, es un te amo que debes decirte a ti misma, y que el empaño de tus ojos se acaba cuando decides tomar nuevas decisiones. Aún dejar es una decisión, aún buscar a alguien que te ame de verdad, es una pura decisión fundida en la caldera de las reñidas decisiones una lucha entre tu corazón y tu mente, y esa vocecita que te dice, que apagues las dudas, y perdones la deslealtad, y que vuelvas de nuevo a engañolandia, pero tú ya no quieres escuchar esa voz. La voz que ahora susurra intermitente, es la voz de la libertad, que te pide a gritos que liberes tus manos de las cadenas, que te enrojece en la piel de tanta presión. Ahora estás aquí frente al espejo. Siendo un ave que trata de escapar de un yugo que no puede ver, ni tocar, pero lo puede sentir. ¿Sabes qué es? Eres tú, tus dudas, tus miedos, tus fobias a la soledad, tus inseguridades y la incertidumbre, que quiere apoderarse de tus anhelos y sueños rosas de una vida mejor. Todos dispuestos como guerreros de armadura oxidada, pretendiendo cortar tus alas pero tú no vas a dejarte intimidar por ellos. Ahora peleas una lucha en tu interior. Será una pelea a rosas caídas, pero pronto te harás más fuerte cada vez que la afrontes. Eres una mujer decidida que va por la vida a buscar lo que el anhelo de su alma busca. Entiendo que la felicidad es para quienes están dispuestos a ir por ella, y tú eres una de esas personas que ya estás cansada de siempre a recibir lo mismo, y que ahora dispone su ser a la búsqueda de un ser completo que la complemente, lo no que la llene, que aquí esté, y que no solo sea una simple decoración al corazón afligido. Pasamos media vida amando a la persona equivocada, y otra media tratando de olvidarla. La renuncia a la simplicidad de la compleja suerte es cuando comprendes que aún eres dueña de lo que la suerte pone como una verdad irrefutable. Aunque creemos que estamos destinados para ciertas personas, al final tenemos la última palabra, de si la aceptamos, o la dejamos. No podemos aceptar todo lo que el azar azaroso nos muestra, como ofertas válidas. La vida suena al ritmo también de nuestras decisiones, que malas o buenas, grises o incoloras, pueden ser acertadas o no, la vida es un racimo de decisiones que tenemos que tomar es parte de lo que nos hace humanos. Está bien si te equivocaste, está bien si oíste de la boca de un mentiroso el amor que proyectabas en tus días de soledad, pero lo que está mal, sea la mala decadencia de la costumbre de apegarte a una mala decisión, solo por defender la misma decisión que te tiene aquí atrapada. ¿Qué no es más sabio la renuncia a la decisión errada, tomando una nueva? ¿En qué cabeza cabe el aferro a una decisión fúnebre? Cabe en la cabeza de la persona cuyo problema, no es la decisión correcta, sino el miedo a tomar la decisión correcta, que frena su andar, y que te estropea cual árbol caído en el camino, y te jala hacia atrás, como el viento cuando te empuja con su embestida fuerza. No es la decisión incorrecta lo que nos hace daño, es el miedo a tomar la decisión correcta, la que nos lacera la decisión incorrecta. Siempre será una realidad para quien decida vivir ahí. Pero qué decisión incorrecta es aquella que nadie ve, ni siente, ni experimenta. ¿Qué es el ruido si no hay quien lo escuche? Ese ruido no existe sin que nadie preste oídos. ¿Qué es la agria decisión si no hay quien se aferre a ella? Lo que te separa realmente de alguien que te trate bien, que te quiera bien, que te considere bien, es la decisión correcta detrás del miedo. Que detrás del miedo hay recompensa tal que la puedo expresar en palabra única. Miedo, el aferro tiene un adhesivo potente y más fuerte que cualquier fuerza magnética que atrae un cuerpo magnetizado de un metálico. Y es el miedo. El miedo puede adherir a las personas a cosas tan insanas como relaciones dañinas. Es el miedo lo que hace que una mujer no abandone al yugo que tiene por pareja. Es el miedo que hace que un hombre no abandone al tormento que tiene por compañera de pita. El temor nos detiene. Porque ignorante de estas ideas no eres. De hecho tú misma me podrías enseñar miles de cosas a mí. Tienes más edad, más experiencia. Y has pasado por muchas cosas que hacen que tus canas sean más bien premios meritorios a las vivencias. Todo de lo sabes de memoria y continuo. ¿Qué te detiene si estás llena de sabiduría? Una sola cosa, el miedo. Date el permiso de conocer a alguien más. La suma de las decisiones pequeñas, da la oportunidad de vencer a cualquier atisbo de dudas. Haz pequeñas cosas para hallar a la persona adecuada para ti. No pecas de cobardía, cuando por valentía te arrojas al vacío de la soltería. Aún sabiendo que esta podría ser la última vez que tendrás compañía. ¿Pero de qué compañía? Si esto es compañía, entonces la soledad es mejor consejera, más fiel que rumbera. Que está cuando la necesitas y que no se cansa de estar porque es fiel verdadera. Cristales fueron hechos tus besos y de burlas fueron objeto tus sueños. Te vio tan ilusionada y te prometió cosas que por dentro jamás pensó cumplir. ¿Qué le hace eso a una mujer tan hermosa como tú, cómo pudo hacerte tal teatro? Dicen por ahí que el mayor pecado de todo hombre, es despertar amor en una mujer que no busca amar. Qué tristes son aquellos que se complacen en despertar emociones que no buscan cuidar. Así que date la oportunidad, no dejes que tus miedos alteren la visión de tus anhelos, ya que más allá de la puerta de la duda hay algo, y es la libertad, la libertad de amar y de ser amado. La libertad de ser querido, es querer. No eres cobarde por entregarte al vacío, teniendo el de dentro. Quedarte en el abismo actual, no te dará chances de conocer a alguien mejor. El vacío de la soledad, ofrece algo que el vacío de la mala compañía no ofrece, y es esperanza. Estando sola habrá alguien que ya aparecerá, o bien será alguien que ya apareció, y estar cegada de uno que no te quiere, no te ha permitido verlo. ¿Qué son tus ojos, y el miedo los ciega? Apenas son lumbreras de tu rostro, pero decoración a tu cara, porque nada puede ver. Quita el paño de tu alma, que es miedo, y tus ojos verán al verdadero, a ese que te dará amor puro y sincero.